Entonces nosotros estaremos tratando con ustedes en este momento como habíamos dicho las medidas que se, el, el tema central que estaremos tratando en el día de hoy Que con relación a, a los, los regidores, a los, eh, sí. ya finalizó el conteo de, de regidores en San Francisco de Macorís. Y tú tienes los datos ahí de, sí, de los resultados. Sí, vamos a decirle a los amigos televidentes que aparte de toda la situación que tenemos, eh, la vida continúa y hay cosas que se pues, eh, deben de hacer y, y continuar. Y por supuesto, en lo que tiene que ver con los procesos electorales pasados, eh, tenemos los datos de los regidores electos aquí en San Francisco de Macorís. Iniciamos con los del PRM y Aliados. Ocho. Ocho. Ariel Martel, más votado, 2.182 votos. Yanni Ventura, 2.034 votos. Evelyn de la Cruz, 1.692 votos. El doctor Rodríguez, 1.590 votos. Nikeuri, 1.435. Luis Lanyoma, 1.184 votos. Sonia María 961, ocho regidores del PRM y Aliados. Vamos a sal saludar a, a Luis Lanyoma. Eh, yo Miqueuri. le voy a hacer el llamado a Luis Lanyoma ahorita en los comentarios. El PLD y Aliados, Karilin Chabebe. Y a Rodríguez, doctor Rodríguez. Sí. 1903 sí. votos. Trabajaron bajaron mucho, sí. Ercilio Blanco, 1.378 votos. Alejandro Matos, 1.364 votos. Y Finia Costa, 1.134 votos. Y Fermín Sánchez, Fermín, 116. ¿Será? Debe ser 1.116. Mira una cosa que hay que hacer alusión. El sistema de votación manual, demostró que no era tan pecaminoso frente al, a la rapidez. La rapidez no pudo y ya tenemos resultados y fueron manuales. Ahora, si ustedes se fijan, va a gobernar no la diversidad en el gobierno municipal, sino dos partidos. Dos partidos que se polarizó la votación y esos regidores de acuerdo a sus votos fueron entrando y poniéndole por el sistema de, de, de conteo la carga de votos que tenían directamente los alcaldes fue así que se ganó claro. es decir, que no es que tengan el más votado, no existe el más votado ahí, es que le correspondió el más votado posiblemente tenía 700 votos. Vamos a poner un ejemplo. El primero, sí. El primero, 700 votos. Y se le suma por el sistema los votos del alcalde o del partido. Por el método de Holmes. El método de Holmes. Uh -huh. Quiere decir que a los regidores mucha gente obvió votar por un regidor, elegir un regidor de los 13 que tenía cada, cada candidato y fue directamente a Siquio. Yo tengo muchísimos votos nulos porque la gente creía que me podía elegir a mí y así que yo, porque no iba a votar por Emanuel. Tenemos claro de que nosotros estamos atacando, atacando ese tipo de voto, supuestamente voto preferencial, pero es de arrastre, porque sin el regidor no se computa al regidor y al alcalde. Si tú votas en el regidor, le va dando carácter de individualidad y eligiendo, pero tiene necesariamente que arrastrar al alcalde, sin necesidad de tocar al alcalde. Pasó eso ahora que nos afectó a todos, a los mismos que ganaron, aunque el alcalde lo superó, la alcaldía. Sí. Y el método de Holmes le va colocando y va saliendo dos partidos solamente, esta vez van a, a gobernar la sala, incluyendo algunos partidos aliados a los dos partidos mayoritarios. Bien, con relación a los resultados de los regidores, nosotros habíamos dicho, en el caso nuestro particular, habíamos hecho varios vaticinios, uno de ellos no se dio y todo el mundo sabe por qué, por la situación que se dio con las elecciones el 16 de febrero y luego la protesta que naturalmente eh, se le pegó al PLD y eso provocó una, un rechazo hacia ese partido que naturalmente y, eh, provocó un cambio en el electorado. Pero habíamos dicho aquí que por ejemplo el caso de Carilín Chávez, míralo aquí donde están los números, dije que iba a ser una de las más votadas. Dije que iba a ser una de las más votadas y lo fue De hecho, del PLD Y sus aliados Ella, que era del PRD Sacó más votos que todo el mundo Porque aquí yo veo que de, de, de los resultados Por ejemplo, de, de, de la alianza del PLD Con sus aliados, Carilín Chabebe Sacó 1.903 Votos y su más cercano Del PLD Mírenlo ahí, su más cercano ¿Quién es el blanco? Sacó 1.378 votos el blanco. Mírenlo okay. ahí PLD. Miren qué diferencia. Ah, ese, por ejemplo, Alejandro de, Matos el, sacó 1.364 de... votos y Fini Costa, que es eh, eh, una figura importantísima dentro del PLD, 1.134 votos. Amiga Así que ahí están eh, uh -huh. eh, estos resultados de... Dije también aquí, y me excusan la gente de Alianza País, me excusan, ¿verdad? Uh -huh. Porque yo lo había vaticinado aquí, dije que no iban a sacar nada. Y no sacaron nada, lo siento por mi amigo Yeuri que está ahí, sí. y por pues Ramón Flores, pero, y esto es un consejo que le quiero dar, la política no se puede hacer en estos tiempos criticando y se enfocaron, Alianza País solamente se enfoca en criticar, no el en ser proponer. los únicos de la Coca-Cola del desierto. Eh, y es verdad que hay que decir es, eso. Eh, eh, Alianza País... Pero yo la... creo que Ramón tenían propuesta. Ellos no, ya. no, pero no, eh, el concepto del alcalde, del, del eh, candidato, sí. era denostar a los demás y que él era el más pulpo, claro, el más, el más, el más, el más potente. Eh, el, el impoluto. Aquí eh, lo hizo. Entonces, ¿qué pasa? Alianza País, si quiere crecer a futuro... Tiene que comenzar a hacer propuestas y dejar de criticar tanto. Dejar de criticar tanto. Y participar más. y, y lo Correcto. Y además, adecuar el discurso a la gente. Esos discursos allá arriba, la gente no lo entiende y a la gente no le gusta. Y la gente vota por lo que le gusta. Usted tiene que, que hacerse representar en su pueblo. Y eso es un consejo que le estoy dando. Eso discursos de barricada, con palabras rebuscadas que la gente no entiende y que tampoco le interesa entender. Míralo ahí. Quiero, eh, ¿Cuántos votos saqué hoy, Jerry? 134 votos. Eh, yo quiero que... Por permíteme favor, esa lista. Me pueda enfocar. Pero miren aquí. a Yanni, miren a Yanni Ventura, que sí Esto, tiene un discurso popular. Estos, eh, es una persona afable que no anda criticando. Miren, oh, miren los resultados. Ocho regidores del no, PRM. No entendí lo de Ariel Marte. No, que Ariel eh, personalmente sacó más. Pero no, no, o sea, pero no entendí. Ah, es lo que te estaba Ajá. explicando. Mira, no entendí por qué tantos votos. No, no, lo que te estaba explicando. ¿Y ¿Quién es Ariel? ¿Y lo Eso es lo, que le, ese es lo que le corresponde. Hay que ver ahí en la lista de las votaciones cuánto tuvo Ariel Martes sí. más que Yanni. Y con el... No, la, es, que, el... es que está dada en base a la votación Sí, sí. No Está dada la proporción que se le va poniendo. Exacto. Esto okay. es en base a las votaciones. Yanni que sacó esa cantidad de votos. 2034 prácticamente ayudada ¿verdad? Sí. los demás regidores Antonio Acevedo, Evelyn de la Cruz, la doctora duro, duro. son Antonio Acevedo. votos duros, el doctor Rodríguez se fajó duro también con eso pero sí. lo quiero decir, todo, mira, Sonia María Luis eh, Lanyoma, eh, Lanyoma Nick que ese muchacho se fajó, sí. todo entonces ¿qué hay con esto señores? mayoría en la sala capitular lo que va bien, ¿eh? si no se portan bien Toda la cuava va a caer encima del PRM. Ese y yo estoy de acuerdo. Esa es una responsabilidad grande. Es Por muy eso es que yo decía que, tú lo que grande. Permíteme, Francis, es claro. muy responsable que Fulvio, como eh, militante del PRM, diga esto. Porque claro. ese es el mensaje. O sea, si usted no hace sí. las cosas sí. correctas, si usted va a una sala a capitular, a usted querer hacer aprobaciones, hacer manipulaciones, Entonces, a buscar beneficiarse. No, porque sí, eso, eso es lo que así. se da. Eso es, así. eso es lo que se da. La gente y el pueblo va a estar ahí pendiente y nosotros y quienes cosa. somos y estamos vigilantes del comportamiento de cada uno de ellos lo vamos sí. a criticar y lo vamos y a decir hay, lo hemos y dado. hay una cosa una eh, pregunta, el prm no, no va a dejar eh, libre aliado, y suelto aliado, a, a ninguno ¿eh? de ellos pero mira una pregunta quién es aliado de ahí del prm de lo no, que están ahí no no no, no, no ninguno no, no, no, y ni ni ni? en el pld solamente hay una del prd sí sí una sola sí. una sola que es Carlin es decir que lo que yo había dicho van a gobernar la sala capitular dos partidos, el PRM y el PRD. Pero eso es interesante. El no, PRM, sí, sí, mire, perdón. A mí me gusta más o sea, el aquí... PRM y PLD. Aquí, aquí nosotros tenemos como partido un desafío claro. grande ante la sociedad franco-macorizana. y no vamos a permitir en ningún momento que Acciones individuales enfócalo, enfócalo, enfócalo, puedan enfócalo dañar. Repite eso, enfócalo. No vamos a permitir en ningún momento que acciones interesadas o individuales puedan dañar. Nos vamos a someter a los estatutos del Ay. partido en el seguimiento a nuestros regidores abril, y qué? nuestros Abel, alcaldes. Atención, totalmente. Abril, acciones a favor del pueblo. Quiero hacer una inferencia ahí. Me gusta más así. Aunque me digan que soy eh, totalitario, sí. me gusta más así porque le estamos dando al PRM la oportunidad, la oportunidad. de que su alcalde sin que okay, yo sé que va a hacer un buen trabajo pueda gobernar. El municipio de manera tranquila, sin tanto no. escollo. A mí me gusta así. No. Y si no funciona, lo sacamos. No. Mira una cosa. Está bien que prefiero. sea así. ¿Sabe por qué? Bueno, a él no, dice que sea así porque eso sale de la democracia. Bueno, fue el pueblo que lo así Mira. Y así sí. Sí. que tiene que ser. Te voy ¿Van a decir una, una cosa. Si yo no sí. a, a gobernar ahí, oye, una cosa. No, no. Escúcheme algo. No, está no, no, no, no. la, la La estructura. La estructura planificada. Oiganme, la estructura planificada que tuvo Juan Pablo Duarte Como y que, que el orden otro parlamentario otro establece otro es que los gobiernos no tengan la totalidad de los órganos de toma de decisiones, sino que haya un equilibrio. ¿Para qué? Para que no puedan, para que no puedan ejercer un poder plenipotenciario en el orden que ellos ejercen. Te voy a dar un dato. Para los casos Extraordinarios que se requieren las dos terceras partes, el PRM va a tener tanto poder que solamente necesitaría uno. Sí. Está bien, está bien. Pero ¿eh? mira, mira, mira, esto nos compromete más ante la sociedad. Mira cómo están los técnicos. Totalmente nos compromete más ante mira cómo la eh. sociedad. Mira los técnicos viendo el programa aquí. Claro. Y, y a todos bien, aquellos bien. regidores que compitieron en Buenalit y no pudieron ser agraciados en este caso, no pudieron llegar a ser regidor, que no se depriman, son grandes líderes ah, claro que sí. y queda mucho sí. trabajo por hacer todavía. Ah, tenemos una llamadita y tenemos que continuar dos, eh, dos millones de mensajes sí, el con el WhatsApp. Ah, Buenos puede. días se fue, se fue. vuelva pero... y llámenos por favor disculpe, no señores, que no. bueno dicho todo esto, ahí está, vamos a enfocar aquí por última vez eh, los candidatos eh, que ganaron a, aquí en la sala capitular, sí. PRM y el PLD y aliados, destacar que solo Karilín Chabebe va por el PRD o aliados al PLD en esta lista, que se revisen los lo, lo lo PLDistas que, ¿Qué, ¿Qué que Carolina PLD? le sacó la milla a toditos el 24. Pero, hijo el... pero Rafael, Rafael no, no que nos pasó, llame. no Él no estuvo llamando ayer él por WhatsApp. Votado, decía él. él decía que él me ha votado, pero parece que él no había calculado la estructura que tenía Carilín y, y, el, y el carisma. Porque vamos a decir la, la verdad. Carilín no, porque Carilín sí. empezó la política ahora. Que montó el Ernesto Camilo Carolina Carilín tiene mucho no, tiempo pues. trabajando la política. Tú lo sabes, Padre, Francis, sí. Tú lo sabes. No, no, yo tiene no. Tiene mucho nunca, tiempo trabajando no, política. No, no. No Tiene mucho tiempo y tenía una muy buena estructura ahí que la apoyó. Igual no, eso que Antonio Acevedo. Antonio Acevedo tenía, eh, por así decirlo, la mejor estructura juvenil de San Francisco de Macorís. Y míralo ahí los resultados. Lo que pasa es que hay que estar ahí la para tu verlo. Eh. Antonio creo que fue el, el segundo tercero más votado tercero, pero eh. tenía la mejor estructura una de las Anime cosas Juvenil. cerrando que hay que resaltar es eh, los perfiles o sea, es rompe con el esquema que estamos acostumbrados a ver y esto sí. se ha estado dando en este proceso de, de la municipal que es que frente, frente, frente a la candidata no, del PRD no, mira, no, frente, no, gente joven. Mira, frente a la candidata del PRD lo que quería decir de la política es tú ve a Yanni Ando Ave, eh, Evelyn de la Cruz, Luis Lanyoma Nicauri, el propio doctor, Sonia María, son gente que tú la conoces de tiempo. Entonces, Ercilio Blanco, tengo una confusión Es quién un es. joven él, un joven. Entonces, hay muchos jóvenes. Alejandro Matos. Arriba la juventud. Pero fíjate una cosa, Fini Acosta, Fermín Sánchez. El Otro joven Fermín Sánchez. Entonces, y el de, y el de el, ver, Codia San. no salió. Vamos a WhatsApp. El, el, el de moda No el, de, el que Va, presidente Virgilio, de Colombia. Vamos a con Virgilio Fernández. Ah, no sé. Dice buen día, un problema de salud como el voy no, le leímos a Virgilio What? con Arlington desde Washington DC dice, buenos días, bendiciones. Aquí el gobierno no está dando nada. Aquí hay que pagar todo igual. Eh, no, no, no, no. Ay, espérate un momentito no, no, eh, Arlington, ¿dónde es eso? En Washington Míralo en... ahí lo que le estoy diciendo No, no, no, no. hay medidas ya hay de, medidas, de, medidas de colaboración para los no, ciudadanos pero, No, lo diga él Arlington, que no escriba la gente de Estados Unidos y que nos escriba la gente de Italia y de Europa para que nos digan. Pero nos escribió el amigo el de New ayer. Jersey, un amigo de New Jersey que van. En, en New Jersey van a, porque es por Estado, ah, aparentemente. Allá hay protección a todos los trabajadores. En New Jersey, él dijo esas mismas medidas con los estudiantes se le va a llevar la comida. Sí, sí, no, Lo dijo desde New Jersey. Hay protección a todos los trabajadores allá. Quiero todos. que la gente que está allá me escriban. Pero ellos están escribiendo. Eh, Vamos a ver, hay... 4438 dice. Yo quiero saber dónde está el candidato del PLD, porque siempre sale. El señor Abigail. ¿Cuál es eso? Abigail, dando la cara por el país. ¿Quién no es? Sé es? Abigail. Es. El 5599, buenos días, equipo. Es preocupante el hecho de que el Ministerio de Salud Pública no le ha previsto de ningún tipo de protección, enfermeras, enfermeros, médicos. Y recordemos que estos son los que reciben los ciudadanos que están infectados. Tenemos una llamadita, sí, vamos una a ver. Llamada. Buenos días. Bueno, ¿cuántas llamadas? No nos va Buen el día. a los Buenos días. Sí, buen día. A su orden, día. Si el gobierno fuera otro, Ay. tomara medida en esos sueldos de lujo y le sí. bajara un 20% sí. a todos esos sueldos grandes que él tiene. Estoy de acuerdo. Sí. sí. Muchas gracias. buen día. Sí, días. y lo que dijo Lionel también, estoy de acuerdo. Vamos sí. a quitarle partidas a los otros ministerios. Por ejemplo, el Ministerio de Deportes, que no va a estar haciendo nada ahora. No, no. Quítanle esos cuartos. No, lo que que dijo Luis también. Mira, el Ministerio. También. De con de la pres Leonel, el el de ministro de la, la Presidencia. No sé y qué Luis hace Luis con el presupuesto. También. Con Luis Abinader, Oíste. una parte. Mira no lo sé que dice. ¿Qué hace con ese presupuesto del tamaño de. Publicidad. Del mundo. Quiten eso y déselo Bien, a la gente. Continuamos. 14 millones diarios, tú dices. Y orienten al pueblo, orientenlo. Sí, mira, vamos. Eh, bueno, eh, ¿Cuál otro con ministerio? Luis Gabriel, Luis Gabriel dice, nos manda ¿Quién le quitó el cuarto, ¿eh? Yer ah, es? Yerjan, buenos días. Tenemos manera? una llamadita. Buen día. Departamento de Estado. Sí, buen día. ¿Puedo preguntarle, eh, Juan lo no pasó entonces? No. ¿Juan Poco sacó cuántos votos? Se me descargó no, el teléfono, señores. Bien, Como 800 sí. votos sacó Juan Poco. Continuamos con Gabriel de la Yagüiza, dice lo claro. siguiente.